Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 341. Tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. Padre, tu Hijo es santo. Yo soy aquel a quien sonríes con un amor y con una ternura tan entrañable profunda y serena que el universo te devuelve la sonrisa y comparte tu santidad cuán puros y santos somos y cuán a salvo nos encontramos nosotros que moramos en tu sonrisa y en quienes has volcado todo tu amor nosotros que vivimos unidos a ti en completa hermandad y paternidad y en inocencia tan perfecta, que el Señor de la inocencia nos concibe como su Hijo, un universo de pensamiento que le brinda su plenitud. No ataquemos pues nuestra impecabilidad, ya que en ella se encuentra la Palabra que Dios nos ha dado, y en su benévolo reflejo nos salvamos. Tan solo puedo atacar mi propia impecabilidad, que es lo único que me mantiene a salvo. Amén.